Bienvenidas a todos, y eh, vamos a, a, a comenzar entonces con, con Ada y Mariana, que están acá acompañándonos. Eh, les agradezco si pueden poner la presentación. Todavía no tengo la posibilidad de compartir. Capaz que ahora me parece que... A ver. Ahora sí. Bien. Ahora sí, recién ahora sí. Bueno. Supongo que la están viendo. Sí, así es. Bueno, Bárbara. Bueno, eh, voy a empezar hablando yo. Eh, ya me presento Virginia. Yo soy Ada Charbonagura y vamos a presentar con Mariana este proyecto de la Universidad de la República, que es un proyecto que integra todas las áreas disciplinares de conocimiento de la UDELAR a través de tres facultades: la Facultad de, Enge de Enfermería del área de Salud, de la Facultad de Ingeniería, del área de las Tecnologías y de Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, y el área social, a través de la Facultad de Información y Comunicación. La descentralización de la UDELAR está representada a través del Sanur Noreste, donde este, está radicada Mariana, y además tenemos el, el Centro de la, de la Universidad, a través de, del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, y en particular del Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Universidad. Este proyecto en realidad se gestó en el año 2019, veníamos ya de algunas experiencias previas de trabajo eh, y nos interesaba en esta ocasión, estas experiencias previas tenían que ver con, con la incorporación de, de las tecnologías digitales en la enseñanza y la reflexión sobre esas prácticas con tecnologías y ahora nos interesaba empezar a explorar eh, lo que tenía que ver con incorporar eh, lenguajes eh, de tipo audiovisual en, en las prácticas y reflexionar sobre, sobre esas incorporaciones, eh, continuar trabajando en un, en un, en un marco de eh, comunidades de aprendizaje profesional académicas en procesos de investigación acción educativa, eh, como, como parte de lo que habíamos dado en llamar el marco praxis, que viene de una experiencia anterior de trabajo, en el cual estas comunidades, este diseño de, de investigación-acción, estas comunidades eh, de, eh, de aprendizaje profesional-académicas estaban eh, integradas en un marco de ciencia abierta y de prácticas educativas abiertas. Pero vete aquí que eh, cuando nos enteramos de la aprobación de este proyecto, eh, ya estábamos en plena, plan, en plena pandemia. Esto es, en, eh, nos enteramos de, esta, de que nos había resultado financiado en junio del 2020. El proyecto estaba pensado para 18 meses y había que empezar la ejecución en el segundo semestre del 2020. Este, consideramos que, a pesar de todo, la, la propuesta adquirió una relevancia especial al ser, al tener que desarrollarse en el medio de la pandemia por todo lo que implicó la, la crisis de la emergencia sanitaria en, en lo que tenía que ver con la incorporación de los procesos este, relacionados con la, con la incorporación de tecnología en, en concreto y en particular la relevancia que adquirieron en la, en la enseñanza. Pero bueno, hubo que ponerse a reformular los, los objetivos y a pensar en, en esta oportunidad, entre comillas, en cómo podíamos de alguna manera trabajar sobre la experiencia que se había empezado a, a adquirir y que había empezado a, a, a surgir a partir de esta enseñanza remota de emergencia como espacio para reflexionar sobre eso, y en, en cierto modo también la eh, alfabetización crítica sobre la, la tecnología adquirió una relevancia central en este contexto nuevo. Junto con eso... Eh, nos seguía eh, interesando el, objetivo, el segundo gran objetivo del proyecto que tenía que ver con el trabajo en las, en las comunidades de aprendizaje profesional académico, pero ahora esas comunidades nos habíamos dado cuenta que adquirían una relevancia especial que no solamente tenía que ver con pensar en la reflexión sobre las prácticas de enseñanza, sino que además constituían un nuevo espacio que tenía que ver con, bueno, con contención de esos equipos docentes y de este, pensar ahora en esas comunidades como espacios eh, relacionados con una pedagogía de, de cuidados. Todos estos eh, grandes objetivos del proyecto estaban a su vez eh, relacionados con tratar de aportar, esto se mantiene desde el inicio, con tratar de aportar a lo que se conoce como eh, el, el cuerpo de conocimientos de la universidad digital, este cuerpo de conocimientos en el cual nuestra intención era aportar desde. Una, una mirada latinoamericana y en sintonía con este, el contexto de la universidad en la que nosotros nos, nos desarrollamos, que es una universidad pública, gratuita y gobernada. Miremos eh, brevemente la, la página web del, del proyecto, este, van a tener todos los enlaces luego para, para poder profundizar si quieren, porque de alguna forma nos permite ver todos los aspectos que, que involucra el proyecto. Eh, lo que tiene que ver con la difusión, obviamente, lo que tiene que ver con la formación, de la cual vamos a hablar en un ratito, y lo que tiene que ver con eh, la difusión y a su vez la recuperación o la este, documentación de, del proyecto a lo largo del tiempo. Para eso, algo que se nos ocurrió a raíz de la emergencia sanitaria y que fue una, una instancia... Eh, que no habíamos pensado de esta manera inicialmente, eh, fue el, eh, proponernos el uso de los, de los podcasts. Originalmente los habíamos pensado como eh, instancias que podían servir para retroalimentar las, este, las aulas, o sea, las instancias de clase, las eh, tareas de, de quienes iban a participar en las instancias de formación, pero luego... Este, en el marco de la, de la pandemia los, los podcasts eh, adquirieron también una, una relevancia y una popularidad este, un poco impensada, quizá porque a todos nos pasaba que eh, nos sentíamos un poco cansados de, de estar tanto tiempo en videoconferencia, y bueno, la radio, en esta mezcla de, mezcla de, de radio eh, audiolibro y, y formato escrito que, que implican los podcasts desde la mirada de, de Carlos Escolari, que es a quien estoy citando en este momento, este, adquirieron una, una relevancia este, particular y diferente. Entonces se nos ocurrió utilizarlos como espacios para eh, documentar el proyecto y para usarlos como instancias de, de difusión a lo largo de, del, del proceso. Este, acá vemos la, el espacio de los podcasts en nuestra página web, que está en desarrollo, pero la idea es este, integrar distintas miradas del proyecto, de todos los actores que están involucrados. Están en preparación algunos episodios que, en los que nos van a acompañar las, este, las consultoras del proyecto, que son Adriana Heuerk e Inés Ducel, eh, para dar su mirada también e inclusive pensamos incorporar algunos intercambios, por supuesto con participantes de las distintas instancias del proyecto, pero también con autoridades de la, de la educación que tengan que ver con intercambiar sobre el futuro de la enseñanza universitaria. Quiero destacar un aspecto muy importante de estos podcasts, que son un, eh, una producción colaborativa del Departamento de Apoyo Técnico Académico, en particular del equipo de comunicación, en el que Carla es una de las representantes en esta comunicación. Y para todo lo que tiene que ver con este, la emisión de los episodios, este, y toda la producción de los episodios, se utilizan herramientas de software libre y este, herramientas abiertas. Eh, por último, quiero referirme a las dos propuestas de formación que están asociadas al proyecto, que ya se desarrollaron. La primera de ellas, eh, este, este, este curso que... Eh, tiene que ver con específicamente la incorporación de las este, herramientas audiovisuales en clase, la enseñanza a nuevos escenarios, es un nombre, clase invertida y ambiente audiovisual, y por último, el curso Rediseñando la Universidad Digital, eh, sobre el cual nos vamos a, a basar a continuación para presentarles los primeros resultados de la implementación del proyecto, para lo cual le voy a dar la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias, Ada. Eh, el proyecto tiene, como vieron, muchas dimensiones, pero hay que optar también y, y, este, y compartir en este momento este proyecto, eh, este dispositivo de formación, que es el curso Rediseñando la Universidad Digital, eh, en donde trabajamos junto a las colegas Ana Casnati y Cecilia Marrero, es una propuesta en la cual eh, se trabaja en un contexto de comunidad de aprendizaje. Si pasas nomás este, Ada, eh, las ideas centrales de este dispositivo de formación es que la arquitectura mismo que se ha pensado para el curso convoque eh, docentes universitarios de forma abierta y estos docentes encuentren un espacio con la capacidad de generar intercambios, ya sea por la plataforma Moodle de la universidad, que es el, el EVA para nosotros, espacios de colaboración eh, con las herramientas como la wiki, el foro, y también para instancias eh, sincrónicas, utilizando Zoom. La idea es que si bien cada docente va a estar trabajando en su propio proyecto, se va a compartir tanto los problemas, las preguntas como las soluciones y se generan espacios para que emerjan elementos nuevos, no necesariamente planificados, como vamos a ver que efectivamente ocurre. Recordemos que el docente universitario es contratado por su idoneidad disciplinar y su, su expertise como investigador y no necesariamente y generalmente no posee un conocimiento previo en pedagogía y didáctica. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales era enriquecer y crear un repertorio justamente de conceptos vinculados a la metodología de enseñanza, pre y post tecnología y con tecnologías también, para lo cual un elemento fundamental fue utilizar eh, recursos educativos abiertos que estaban alojados en un curso MURU que se había implementado en 2020 con eh, justamente un... Eh, donde se abordaban las metodologías de enseñanza, conceptos como el concepto de evaluación, una recorrida cronológica de distintos abordajes metodológicos, este, y bueno, ese material que pertenecía a un curso Enseñar en Línea, un curso inspirado en el modelo MOOC, y justamente nosotros estamos compartiendo también el artículo en el cual lo trabajamos con Virginia Rodés, con, con Lucía Garófalo y Carolina Rodríguez, eso sirvió de base para crear este conjunto de conceptos en común, este vocabulario común para poder hablar de enseñanza y de aprendizaje. Y el otro elemento es el tema del proceso, se plantea un proceso en donde se parte de crear este repertorio y luego reflexión y análisis sobre los diseños y las prácticas de enseñanza que son familiares al docente hasta ese momento, que llegado abril de este año, que fue cuando comenzamos, lo que existía era la enseñanza remota de emergencia que se había creado en el 2020, más toda la experiencia previa de enseñanza universitaria que es principalmente cara a cara. Y luego de esa reflexión y análisis se pasaría a la instancia de rediseño. Entonces en la siguiente diapo podemos ver los objetivos principales del curso, ¿no? eh, conceptualizar las principales transformaciones en el cambio de la enseñanza remota, en el marco de la enseñanza remota de emergencia, implementar procesos de rediseño y conformar una comunidad de aprendizaje profesional académico, como comentaba con las características que comentaba Ada, que es un concepto fundamental. Ahora, si vamos a la siguiente, vemos que nuestra metodología, o sea, saliendo ahora de nuestro rol formativo y colocándonos en el rol de investigadores, estamos haciendo investigación-acción educativa. Esto implica, trabajamos sobre un problema que se define, que se identifica, se crea un plan de trabajo, una propuesta, que se implementa y se registra todo el proceso en el cual participan los docentes que generan documentos, sus propias producciones, sus propios análisis de sus cursos, los rediseños y además quedan allí los, los intercambios, tanto en los espacios de la plataforma virtual como eh, las transcripciones de los intercambios en las instancias sincrónicas de Zoom. Desde el punto de vista metodológico, esto también es, como se ve allí en el anterior que dice cartografía de un proceso, eh, esto es una metodología de trabajo que esto pertenece al trabajo en mi tesis de doctorado, que es de la familia de las etnografías, es decir, el seguimiento de un proceso, esto tiene un abordaje fenomenológico, el seguimiento de un proceso eh, que se genera al interior de esa comunidad a través de los distintos intercambios, donde se pueden mapear los emergentes, los temas específicos, los nudos, las problematizaciones, y este... Se sigue, se acompaña todo ese proceso a través del análisis de los registros, del diario de campo, del análisis documental, del análisis de contenido, etc. Ahora sí, podemos ver que en la siguiente diapositiva nos concentramos más en lo que le estamos proponiendo al docente respecto al rediseño. Allí tenemos... En la línea de afuera, todo el ciclo que implica las diferentes instancias por las cuales pasa el docente. Y, por la, y, y adentro tenemos las herramientas que se utilizan para cada instancia. En primer lugar, se trata de un momento reflexivo, disparado por una, una batería de preguntas, creadas por nosotros como formadores, donde el docente piensa en su curso. ¿Cuál es el perfil de mis estudiantes? ¿Siempre es el mismo? ¿Podría cambiar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo estoy evaluando? ¿Qué resultados estoy obteniendo? En fin, etcétera. Luego pasa a una segunda etapa, allí utilizamos una rúbrica que ya está validada, que es un lenguaje informal, le dicen Oscar, pero pertenece a SUNY, es una rúbrica validada muy completa para identificar áreas de mejora respecto a la dimensión eh, digital digital de la propuesta formativa. El tercer momento lo de identificar esas áreas es comenzar el proceso de rediseño que tiene cinco pasos, se dedica una semana entera a cada uno de los pasos y se van compartiendo los resultados. Como resultado de ese proceso, que ya lo veremos luego, generan como producto un nuevo curso rediseñado, mejorado, adaptado, transformado, Puede ser todo el curso, puede ser la dimensión de la evaluación, etcétera, y reciben devolución de parte de los tutores. En la siguiente diapo pueden ver esa herramienta de los cinco pasos y parte del proceso de investigación es la validación de esta herramienta que propone instancias específicas que se configuran en torno a una pregunta, como por ejemplo, ¿qué tipo de evaluación usaré en el curso? A partir de esa pregunta, Propone actividades como definir los criterios, seleccionar las herramientas, considerar la relación entre la temporalidad del curso y la herramienta, etcétera, Y desarrollarla posteriormente. Solo estos pasos podrían ser motivo de un, de un trabajo interesante, pero en función de seleccionar algo para compartir, vamos a ir a resultados iniciales que además de cumplirse los objetivos de que los docentes efectivamente pasan por ese proceso, rediseñan, se valida la herramienta, se pide feedback, etc. Se conforma una comunidad académica con eh, el propósito que tenía, verdad cumple todo un ciclo, cumple su objetivo, pero hay un interesante derrame hacia los respectivos servicios de los participantes. O sea, se lleva esta misma idea para implementar en otros servicios, esta o alguna similar, y la noción de que este proceso puede seguir en los ámbitos específicos de cada docente. Pero hay interesantes resultados inesperados preliminares que podemos ver en las siguientes. El primero de ellos es increíble la centralidad del tema de evaluación, uno de los pocos aspectos que la universidad tiene definidos dentro de su contexto de libertad de cátedra, porque existen periodos de exámenes, existe la tradición de los parciales, bueno, todo eso se cuestiona, ¿no?, Sí, la evaluación, Mariana, parte, sí. Estamos sí. muy cerca del tiempo ya, poquito pasaditas. Ah, tengo idea que tenía tres minutos, pero bueno. Este, bueno. El resultado inesperado número dos es que se tematiza la numerosidad como un elemento clave y resultado de la inclusión, pero a su vez, ¿qué hacemos? ¿Acaso la tecnología nos puede ayudar a este, contrarrestar la numerosidad con mecanismos como la coevaluación? El tercer resultado tiene que ver con el rol docente y el peso relativo respecto al rol de investigador. ¿Qué lugar ocupa esto en la evaluación del docente y qué soportes institucionales tienen que lo ampare? Y el último resultado que quiero compartir es el de la comunidad como un entorno que favorece los procesos innovativos. Esto ya lo habíamos visto en Praxis como la, la investigación a la que se refirió Ada antes. Y bueno, acá se reafirma esta noción de la ventana de oportunidad, o sea, la misma instancia de la pandemia que obliga a estos mecanismos de, de renovación, de cuestionamiento y de creación. Entonces, finalmente, eh, como conclusiones este, generales ya las compartimos, en términos muy amplios podemos decir que, el proceso abordó la dimensión pedagógico-didáctica, pero la trascendió claramente tocando temas incluso de orden político. Eh, se tematiza el rol docente, como dijimos, y el trabajo en comunidades de aprendizaje se visualizan en su potencial innovador. Bueno, era eso que lo que queríamos compartir hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, entonces... Eh, ahora damos paso a la segunda presentación este, que, que van a realizar Ana María Sandoval, Mildred Acuña, Diana Hernández y Fabiola Cantero. No sé, compañeras, ¿quién de ustedes va a hacer la presentación? Eh, Hola. Se trata de pandemia. Hola, se trata de pandemia SOS, un compendio para apoyar la enseñanza. Ok, eh, yo voy a pasar la presentación y Mildred va a empezar y Perfecto. ya después sigo yo. Muy bien, entonces vamos a compartir entonces la pantalla, a desfijar a Ada y a Mariana. ¿Se ve? Eh, sí, pero, pero están todavía fijadas Ada y Mariana, habría que eh, fijar a las compañeras de UNED, por favor. En la, digamos en la, en la transmisión, a eso me refiero. ¿Ahí se ve bien? No, no se ven las compañeras de UNED. Eh, bueno, yo, yo sí la estoy viendo y estoy viendo la presentación. Perfecto, bien, entonces adelante, compañeras. Sí. Hola a todos, un gusto estar por acá. Hoy les vamos a hablar sobre SOS Pandemia, un compendio para apoyar la labor docente. Y bueno, somos de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica. Ana María, Diana, Fabiola y mi persona Mildred. Siguiente. Como parte de la introducción, bueno, con esto de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Definitivamente el año pasado fue un año muy drástico a nivel de salud, de economía, a nivel social, educativo y bueno, y entre muchas otras cosas. Lo que provocó algunos avances como el teletrabajo, verdad, la digitación de los servicios, inclusive la educación a distancia, pero con soporte virtual. ¿Y qué pasaba en estos casos? Que, que todo esto sucedió en un lapso de muy poquitos días. Sin tener tiempo de planificar y de capacitarnos, ¿verdad? Tanto a los, a los funcionarios, principalmente en la educación, a, al tema de la educación a, a distancia, más si no tenían la experiencia. Y esto principalmente por algunas limitaciones de conectividad, de competencia digital, eh, que algunos tenían competencias y otros del todo no tenían, ¿verdad? Y también esa experiencia en educación en línea. La Universidad de Distancia tiene más de 44 años eh, de brindar servicio, bueno, tenemos una trayectoria, ¿verdad? Y se convirtió en ese momento de crisis en ese referente a nivel de instituciones públicas donde muchas instituciones vinieron a consultarnos, principalmente el Ministerio de, de Educación Superior, bueno, el Ministerio de Educación Pública. Y eh, bueno, y entonces nos dimos a la tarea de colaborar en diferentes ámbitos el nodo REA este nodo eh, forma parte de la UNED o fue creado en la UNED hace seis años y se ha dedicado a diferentes acciones proyectos, iniciativas con la promoción de prácticas educativas abiertas donde permite la producción, el manejo el uso, la reutilización de recursos educativos abiertos el uso de pedagogías abiertas el aprendizaje abierto y el acceso a oportunidades de aprendizaje abierto y, por supuesto, al uso de tecnologías abiertas en el contexto educativo. ¿Qué pasó? Que entonces no, eh, el compendio de recursos educativos abiertos nace como respuesta a esta necesidad que se planteaba a nivel nacional, de que las instituciones no contaban con, con esa posibilidad, ¿verdad?, eh, de tener materiales porque estaban acostumbrados a trabajar de manera presencial inclusive eh, con el uso de recursos y materiales eh, impresos y pasar a la modalidad pre, eh, de presencial a virtual fue muy difícil porque ellos no contaban con recursos digitales ni tampoco con el conocimiento en el uso y en el acceso de recursos educativos abiertos. Este compendio tiene este objetivo, brindar las herramientas y los recursos de apoyo para los procesos educativos, que en la mayoría de los casos se trasladaron a plataformas virtuales a causa de la pandemia y se busca colateralmente que este uso de recursos educativos abiertos lleve a las personas docentes a sumergirse en el ámbito de las prácticas educativas abiertas, que poco a poco va tomando más fuerza en este momento que aún continuamos en pandemia. El compendio toma en cuenta dos recomendaciones específicas de la UNESCO. La primera, desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de creación, acceso, reutilización y adaptación y redistribución de reas. ¿Cómo? A través de la realización de este compendio se promovió el desarrollo de capacidades y sensibilización de los docentes y de los estudiantes por medio de la utilización y el intercambio de recursos o, o inclusive el uso de re, eh, herramientas con licencia abierta. Además, en el ámbito se tomó importante para el ámbito educativo como una oportunidad de optimizar los resultados de aprendizaje e inclusive de crear de manera conjunta conocimiento. El segun, la segunda recomendación era... Promover el acceso efectivo, inclusivo, equitativo a las áreas de calidad. Y ahora, más adelante, Ana María nos va a hablar sobre la descripción de este concepto. Ok, este, como les comentó Mildred, pues todo esto fue en el ambiente de la pandemia y este, se empezó a trabajar entonces en el compendio que lo que tiene es una gran variedad de recursos que son materiales para usarse en, en los procesos de aprendizaje y que en algunos casos incluso llegan a ser lúdicos. Todo esto para que llegara a los docentes, estudiantes y público en general porque se puso disponible en línea para que cualquier persona pudiese alcanzarlo. De hecho sabemos de eh, docentes que no son del Ministerio de Educación Pública sino de Educación Privada que también lo están aprovechando. Entonces, ¿cómo fue que empezamos este trabajo? Lo primero que hicimos fue este, analizar las características de los REA, porque había que sentarse a buscar entre el mar que tenemos a disposición, aquellos que cumplían con todo para ser calificados realmente como un REA, porque muchas veces nos encontramos cosas disponibles en línea que pues, no señalan realmente quién es el autor o quién está detrás de esto, etc. Entonces, había que hacer ese estudio primero. Después había que pasar a la, clasificarlos porque tampoco era la idea de que la gente pasara de un mar de opciones a otro, un laguito donde tampoco tuvieran mucha claridad de qué estaban viendo, ¿no? Y después ya de analizar todas estas características, hacer el famoso competio. Esta es la imagen de entrada, eh, ahora les vamos a poner el enlace a esta presentación y si dan clic a esta imagen las lleva a donde está el compendio disponible para todas aquellas personas que deseen verlo en algún momento. Como ven, ahí lo que se hizo fue clasificar las cosas según las necesidades que podía tener la persona a la hora de buscar algún recurso. Pero entonces también les decimos, bueno, quién es la entidad responsable, dónde lo pueden encontrar, de qué se trata, para qué les funciona. Otra característica importante que se decidió poner, ¿hay que descargarla o hay que usarla en línea? Etcétera. Si hay que inscribirse, si no hay que inscribirse al espacio para poderlo usar. Todas esas características se pusieron desde el compendio para que las personas que fueran a utilizarlo supieran desde el inicio si era o no lo que estaban buscando. Eh, hay un total de 254 recursos en línea que se señalaron en este compendio. Algunos son de descarga y otros tienen ambas posibilidades, de ser usados en línea o de descargarlos y usarlos por aparte. En el gráfico que tienen hablado pueden ver también las edades para las cuales están dirigidos estos recursos, porque también esa clasificación se hizo. Se, eh, se tienen según los niveles de enseñanza que el MEP maneja que sería el preescolar, la primaria, la secundaria, y también se maneja educación de adultos, que son contenidos de secundaria generalmente o de primaria, pero que están destinados a ser trabajados con adultos. Entonces, dentro de estos materiales hay cursos, hay videos, tutoriales, ejercicios, animaciones, eh, laboratorios virtuales, cualquier cantidad de cosas que encontramos que pueden ser de utilidad, están allí referenciadas. ¿Qué lecciones aprendimos? Porque esto tal vez es lo que más nos interesa a nosotras, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendimos de todo esto? La primera es que el trabajo interdisciplinario es indispensable. O sea, no es suficiente con que yo conozca de física para poder saber que las cosas de física que hay ahí me sirven. También tengo que saber de educación para saber si realmente van a ser de utilidad o no. Tengo que conocer de los recursos educativos abiertos para saber si cumple o no cumple con todo lo que deberían cumplir, etcétera. La valoración conjunta de estos recursos educativos abiertos nos permitió pues, ver las posibilidades de uso, eh, lo que podía ser de utilidad o no según la experiencia de cada quien y evidentemente confeccionar este compendio que les ofrecimos eh, con la estructura que fuera más útil, porque si yo llego como docente y busco cosas de ciencias también necesito saber si son para primarias si son para secundarias si son para educación de adultos o para universidad que incluso hay algunos ahí este antes de ponerme a abrir todos los enlaces para revisar porque la idea es ya haber hecho esa revisión para ahorrar ese paso no eh, la oferta de rea que encontramos en línea es enorme verdad ustedes lo saben y nosotros también verdad pero a veces hay que revisar muy detalladamente lo que hay. Eh, encontramos algunos materiales, por ejemplo, con errores, errores de contenido o errores ortográficos de traducción. A veces son simplemente una traducción directa con Google Traductor y no es buena, eh, con enfoques de paradigmas que ya están obsoletos, etc. Entonces, el proceso de curación del contenido fue... Tal vez el, un poquito más pesado, pero fue indispensable para poder ofertar algo de calidad Y eso es algo que tenemos que usar también en, nuestro, en nuestra labor diaria como docentes directamente, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa la que podemos dar a los estudiantes, ¿no? Y bueno, espero no haberme pasado, traté de ir... No, perfecto, perfecto. Traté de ir rápido para no... Para excelente, no Excelente bien. iniciativa. Excelente iniciativa, felicitaciones compañera. Gracias a dárlas además. Gracias, sí, sí, igual. Bueno, Recuerden este, quienes y... están asistiendo para poder escuchar este, lo, lo que lo, para después poder hacer algunas preguntas o algo. Sí, alguien habló, okay. perdón. Ana. Voy a dejar de, de compartir pantalla para ponerles el sí. enlace y que les quede a todos. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno y ahora Gema y Ángel. Qué bien. Van a presentar ejemplos de aplicación de la unesco IREC en España, Gemma Santos-Hermosa y Ángel L. González. Hola, buenas tardes. Encantados de, de participar aquí en este webinar, además eh, en español, que también nos hace especialmente ilusión también podernos expresar en nuestros idiomas. Y bueno, eh, tanto mi compañero como yo, Ángel Luis González de Escolarium y yo misma de la Universidad de Barcelona, pues os presentaremos algunos ejemplos que hemos ido recopilando y en algunos de ellos hemos participado activamente. Entonces, voy a compartir la pantalla y, si os parece, iremos cediéndonos la palabra continuamente ¿eh? entre los dos a ver que funcione todo bien. De acuerdo. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, sería conveniente ponerlo. Ah, ahí está, perfecto. Vale, muy bien. Perfecto. Pues vamos allá. Lo que os venimos a explicar un poco, pues sería, en primer lugar, deciros el objetivo, del porqué, el contexto que nos podemos encontrar aquí en España. Y luego, lo que hemos intentado hacer es, de cada una de las áreas de acción de la UNESCO, a explicaros algunos ejemplos que hemos ido encontrando y, bueno, en algún caso, pues a lo mejor no hay tantos, pero bueno, esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando en este área, ¿no? Simplemente sería esta la estructura, ¿eh? Muy sencilla. El objetivo sería esto, eh, compartir algunos ejemplos con vosotros sobre las recomendaciones de la UNESCO dentro del contexto español en diferentes niveles educativos, tanto primaria, secundaria, formación de profesorado y también nivel de educación superior. El contexto en el que nos encontramos, pues eh, España no aún no cuenta con una estrategia de educación abierta a nivel nacional. Um, Sí que es verdad que es uno de los elementos que se consideran dentro de, de, de las estrategias que se hacen a nivel de ciencia abierta. Es uno de los elementos que ahora pues, está bastante en boga y que se van haciendo pequeños pasos. Pero como estrategia únicamente de educación abierta, pues no partimos desde este, en este sentido, ¿no? no partimos desde aquí. Entonces, lo que sí que se están desarrollando son algunas iniciativas, algunos proyectos que son propulsados tanto por instituciones públicas, instituciones gubernamentales como instituciones educativas desde colegios universidades institutos eh, que son los que los explicaremos a continuación y bueno finalmente decir esto que ahora es un desafío no en un momento como el que estamos no después de haber sido aprobadas y haber sido difundidas estas recomendaciones de la unesco sobre los uh, recursos educativos abiertos en el 2019 pues ahora es el momento ahora de, de poder ir recolectando iniciativas que estén alineadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería, ¿eh? Empezamos por la primera área de, de acción de la, de la UNESCO, de desarrollar capacidades o capacidad de construir y os vamos a mm, explicar, creo que son cuatro ejemplos. El, en primer lugar, el kit de REA es un kit de herramientas sobre recursos educativos abiertos, es un recurso formativo dirigido a profesores y bibliotecarios. Tanto bibliotecarios para dar apoyo a estos profesores que se inician en qué es la educación abierta y qué son los recursos educativos abiertos, como aquellos profesores que también pues, quieren perder el miedo, tienen preguntas sobre licencias abiertas o sobre cómo poderlo aplicar en sus cursos. Es un recurso interactivo, aquí tenéis bueno, una imagen de una captura de pantalla, pero tenéis el link detrás de la presentación por si queréis acceder. Y, y bueno, nosotros lo consideramos, es un, perdón, un, un proyecto que hemos hecho colaborativamente dentro de la, uh, la red Review, que es la red de universidades, uh, de bibliotecas universitarias españolas. Hay una acción de trabajo que, que bueno, trata exclusivamente de los recursos educativos abiertos, entonces vimos necesario hacer algún recurso un poquito más cercano a los profesores y a nuestro contexto español entonces este, este kit de REA es una adaptación de otro recurso, otro toolkit de, de OIAR que ya estaba originario de la Universidad de Ontario y nosotros lo que hicimos es además de traducirlo al español <coughs> perdón, disculpe si no me quedo sin voz son muchas reuniones ya hoy y, y bueno, pues lo que hicimos, además, además de traducirlo al lenguaje español, también lo adaptamos al contexto español intentando eh, buscar ejemplos, pues esto lo que comentaba antes, ¿no? cercanos al profesorado, ¿no? para empáticos, para empatizar con ellos, para que entendieran bien lo que, lo que son los recursos educativos, lo que es la educación abierta y cómo pueden integrarlo. Eh, simplemente comentar también pues, que lo consideramos una, un, una propuesta de reutilización porque eh, nos hemos basado en otro toolkit, como comentábamos, lo hemos compartido con la misma licencia y hemos intentado alinearnos con, los, uh, con las recomendaciones de la UNESCO. Os invito simplemente a que entréis y bueno si os es útil para también evangelizar a vuestros profesores y a vuestros uh, interesados en saber más de la educación abierta, pues adelante. Luego también um, capacidad de construir uh, a través de los repositorios, repositorios uh, de recursos educativos abiertos, específicos y también híbridos, aquellos que tienen también recursos de investigación, como es el caso de los repositorios institucionales de Rebium, que es esta red que os comentaba. ¿eh? Entonces, um, bueno, os hemos puesto tres ejemplos, el banco de recursos EVIA, que en este caso se trata de... Un, una iniciativa de CD Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios, en el cual podéis eh, encontrar contenidos de diferentes eh, niveles educativos, como comentábamos antes. Y eh, bueno, lo que tiene de objetivo es eh, la transformación digital ¿no? de las aulas. También hay una cosa interesante, es que se, hay una red de profesores detrás de este, de este proyecto. Entonces, pues parece ser que sí que se está llegando ¿no? a, a los protagonistas. Y en segundo lugar está Materials Docents Xarxa, que es Materiales Docentes en Red, que es un repositorio cooperativo del Consorcio de Universidades Catalanas, que lo que hace es poner al abasto y recoger todos aquellos recursos educativos de los profesores de las diferentes universidades catalanas, que están disponibles para compartir con diferentes licencias. Y finalmente los repositorios institucionales de esta red grande que hemos comentado de Revion, que actualmente tiene 78 repositorios y de estos hay 45 que tienen colecciones con recursos educativos. Algunos más abiertos, otros menos. Aquí entraríamos en la polémica esta de las licencias, que se considera abierta y que no. O sea, permite reuso, no permite, pero bueno, en acceso abierto sí que encontraríamos muchos recursos. Algunos también con... Eh, eh, bueno, licencias para re reutilización. Y ahora pasaría la palabra a mi compañero, que yo ya he hablado mucho y ahora le toca a él. Bueno, pues ha un placer estar aquí y poder compartir pequeñas pinceladas de lo que es esta estrategia de recursos educativos abiertos en, en toda España. Y bueno, algo que está siendo algo muy potente para que se esté fomentando la creación de recursos educativos abiertos en España es sobre todo la herramienta Excel Learning, ¿no? Se descubrió desde hace pues, bastante tiempo, cuando se empezaron a iniciar y a trabajar en planes de educación abierta, en planes de recursos educativos abiertos, que para que de verdad fuera una comunidad de aprendizaje, tenía que ser una comunidad activa y una comunidad sencilla. ¿no? Entonces, directamente, esta herramienta Excel Learning, que aunque tiene un origen no español, tiene un origen australiano, pues aquí en España se está apostando muchísimo. ¿no? Cualquiera se puede conectar a Excel .net, descargarlo, instalarlo en su ordenador, es totalmente libre y abierta y empezar a crear lo que son sus REA. ¿no? Sí que es cierto que se habla de REA en el máximo nivel de abstracción. ¿no? Antes la compañía Ana María lo comentaba, ¿no? decía es que no se sabe lo que es un REA exactamente. ¿no? Pueden ser de, mucho, de muchos tipos, pero cuesta como acotar que es algo de calidad o que tiene por lo menos un nivel. Aquí lo que permite crear es directamente el típico elemento web al que dentro le podemos insertar textos y cualquier tipo de elemento multimedia. Así como una serie de plantillas que nos permiten crear una serie de actividades interactivas. A través del proyecto EDIA, que comentaba mi compañera Gema, que articula este centro público en España, que es el CEDEC, pues también se gestiona lo que es la utilización de Excel Learning, hasta el punto que en un proceso de abajo arriba, de los docentes a la institución, se está consiguiendo ya que haya tanto uso que recientemente se ha articulado un acuerdo a nivel nacional donde cualquier consejería de educación, o sea, cualquier máxima autoridad de las regiones en España, puede automáticamente disponer de este código de Excel Learning y crear una instancia propia y adaptada para sus profesores, adaptada a lo que ellos quieran necesiten y deseen y que además funciona de forma totalmente online sin necesidad de instalación. Pero no solo eso, en la siguiente transparencia eh, podemos ver otro de los puntos que también eh, se está trabajando muchísimo. ¿no? no es únicamente el hecho de crear reas y el hecho de guardarlas en un repositorio y el hecho de enseñar a los docentes a que lo sepan crear, sino también es vital que para que toda esta comunidad de aprendizaje crezca, es necesario que los docentes los lleven a su aula. Plataformas como la que tengo la suerte yo de trabajar, que es la plataforma Scolarium, directamente, eh, es una plataforma que podríamos entender como cualquier LMS virtual, ¿no? lo que sería una plataforma Moodle o similares, pero directamente lo que hemos creado es anexarle un repositorio con todo REA, que está totalmente conectado a diferentes programas de creación de recursos educativos abiertos. Además, hemos implementado una serie de, de códigos, de software especiales, que permiten cumplir lo que son las cuatro R's habituales de la UNESCO a la hora de crear recursos educativos abiertos, que no solamente se basan en compartir, sino que en toda esa copia que estés compartiendo la puedas editar y absolutamente adaptarla a lo que necesites. ¿no? Es un proyecto impulsado por la Junta de Extremadura, que también estamos en vías de poderlo ampliar a más comunidades en España. Es importante comentar también que hay libros editoriales en este repositorio, porque muchas veces cuando hablamos de filosofía REA, de proyectos REA, parece como que es una competencia del sector editorial, pero para mí, pero ni mucho menos, tal y como la UNESCO está haciendo en algunas reuniones de su coalición, las, las editoriales son muy activas también en esta plataforma escolar y directamente también pueden aportar materiales por, según el licenciamiento que ellos decidan a este interesante repositorio y ahora pues ya pasaríamos al área 2 y le vuelvo a ceder la palabra a mi compañera muy bien, gracias. En el área 2 uh, de la UNESCO sería el desarrollo de políticas, políticas educativas específicas o, o como parte de otra política, ¿no? que hay algún ingrediente de educación abierta. En este sentido, presentamos dos ejemplos de dos universidades, la Universidad de Educación, um, Universidad Internacional de la Rioja, UNIR, y la Universidad Abierta de Barcelona, Uberta de Cataluña, perdón, la UOC. Eh, las dos políticas eh, tienen en común que parten de una estrategia institucional, eh, o sea que eh, toda la idea parte de, de, de las personas que pueden decidir, ¿no? de, de, las, de los órganos directivos, que esto es una muy buena noticia y es lo que ha dado mucho impulso para que pudieran llegar a, a desarrollarse estas políticas. También las dos son políticas globales que no solo incluyen educación abierta, sino otros eh, recursos eh, de investigación, datos abiertos, etc. Eh, respecto a la primera, la, la de la UNIR, eh, la tenemos desde el 2019 y eh, lo que, uno de los objetivos que pretende desde el primer momento es poder a, adoptar esta educación abierta dentro, integrarlo dentro de las prácticas de la universidad. Es decir, que no, una de las prioridades, como podéis ver en pantalla, es incrementar el número de, de OERs, ¿no? de REA, pero también eh, la calidad de poderlo implementar en los cursos, de qué manera, cómo se forman los, a los profesores y anima a utilizar estos recursos. En el caso de la Universidad Uberta de Cataluña, la política es del 2021, de este año, es muy reciente. Y, como os comentaba, también es una política global que lo que pretende es eh, bueno, pues a compartir y transferir el conocimiento de la universidad a, a diferentes niveles. Como particularidad, por lo que respecta a la docencia y a los eh, recursos educativos, lo que pretende es incrementar la presencia de estos recursos, que son mmm, variados, desde módulos de aprendizaje, módulos didácticos, eh, enunciados de, de ejercicios, de evaluación continuada, exámenes. También hay, también hay libros, como comentaba mi compañero, de la editorial, UOC, de, la universi de, la editorial de la universidad y a otros uh, recursos del profesorado. A su vez también hay recursos educativos del estudiantado, eh, especialmente los trabajos finales de grado y de posgrado. Normalmente se seleccionan los de nota superior, pero bueno, está abierto también a que se puedan compartir otros trabajos. Eh, ¿Qué más? En cuanto a la calidad, el área 3, vuelvo a ceder, a ceder la palabra a mi compañera. Sí, porque es, es muy importante, ¿no? Antes se ha comentado en las dos ponencias anteriores, ¿no? Que muchas veces en Internet hay muchísima información, pero ¿qué realmente podemos buscar que sea de calidad y que podamos utilizar? ¿no? Aquí en España sobre todo se está apostando uh, por una norma, una norma ha seguido los típicos protocolos de normalización habituales que permiten que pueda ser utilizada en cualquier otra parte del mundo, independientemente de que haya sido formulada aquí en España, y es la UNE 71362. Es una norma que bueno que a través de 15 criterios pues trata de evaluar si un material tiene la suficiente calidad. Eh, es una norma además muy ponderada y organizada, permite incluso que no todos los criterios se apliquen porque no todo recurso va a tener la necesidad de aplicar absolutamente todos los criterios y sobre todo pues nos da una visión sobre el alcance que ese recurso tiene, no es únicamente si es bueno es malo, sino si directamente el alcance que tiene y si podría tener utilidad dependiendo de la persona que es, esté buscando y demandando recursos educativos abiertos. En esta línea pues traba, destacan, ahí he puesto un link en la presentación que luego compartiremos, eh, trabajos del INTEF que la verdad que están haciendo mucha labor docente para entender correctamente lo que es esta norma, porque muchas veces todo lo que son las normas internacionales son a veces complicadas de entender por personal docente. Pero algo muy interesante que tiene esta norma y que vemos en la siguiente transparencia es que una parte de los criterios de calidad que tiene para evaluar la calidad es que es la primera norma que ha metido la accesibilidad como parte de la calidad. Si es decir, parte de los criterios están enfocados a accesibilidad. Un material tendrá mayor o menor calidad si es accesible. De hecho, hay algunos de los indicadores que tienen estos criterios que si no se cumplen el material nunca podrá tener calidad. Esto abre la puerta pues, a todos los planes de inclusión tan necesarios cuando estamos trabajando en términos educativos y más en especial pues, en, en lo que es recursos educativos abiertos. En esta línea también conviene destacar algunos trabajos. ¿no? En Extremadura, de nuevo, donde tengo la suerte de trabajar, pues todo docente que utilice la herramienta para crear recursos educativos abiertos está obligado a pasar un checklist DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, digamos, este sistema inclusivo ¿no? basado pues, en los diferentes principios y pautas que obligan un poco pues, a presentar la información de diferentes formas. Y luego también en España, esto es, aunque lo he centrado en Extremadura, eh, ArasAac es un repositorio, la verdad, de, sobre todo de la parte de pictogramas, que ayuda muchísimo a transformar cualquier contenido que tengamos para que sea mucho más eh, inclusivo y entendible a través de pictogramas. ¿no? Y con esto pasamos a la siguiente transparencia, que sería la parte de sostenibilidad de REA, del REA, el área 4. Disculpa, pero es que estoy teniendo algún problema de, para pasar al, al siguiente, no sé exactamente qué, qué ocurre, voy a intentarlo, ¿eh? parece de que no hace caso, un momento, ¿eh? salgo y vuelvo a entrar, si no. Sí, o quizás puedes dejar de compartir y volver a compartirlo. Tal vez sí, podemos hacer esto porque no, sí. no veo qué pasa. A ver... Lo estáis viendo ahora directamente, ¿verdad? Sin compartir. Sí, sí. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora, ¿verdad? Ahora okay, sí, estamos pues, en la bien. slide correcta. Muy bien. En este modelo de sostenibilidad, en eh, de Andalucía, ¿lo comentas tú, Gema? Ah, sí. De acuerdo. Esta sería la convocatoria, bueno, es un ejemplo que hemos, no hay muchísimos ejemplos, estamos la verdad orgullosos de haber podido encontrar algunos y sería esta convocatoria ofiza, oficial de la Dirección General de Formación del Profesorado de Innovación Educativa de la Junta de Andalucía, que lo que se hace es, es incentivar a estos profesores para crear y compartir REA, que es un poco lo que comentabais también antes Ada y Mariana, ¿no? de, de poder incentivarlos de alguna manera para, bueno, pues porque son profesores, son investigadores y... A veces una de las barreras que se encuentran es el tiempo, ¿no? Entonces, eh, esta es un, un, un, una convocatoria que lo que se pedía a estos profesores son eh, desarrollar recursos didácticos, propuestas didácticas de en asignaturas troncales o en asignaturas optativas de diferentes áreas en educación primaria y secundaria. Eh, los requisitos a desarrollar serían un poco pues, lo que compla, com, comentaba ahora mi compañero, el tema de la accesibilidad y el tema de la calidad, era uno de los requisitos que tenían que tener estos proyectos para ser concedidos por la Junta de Andalucía y con estándares que permitan su utilización en diferentes plataformas educativas, por lo que comentábamos de poder conectar diferentes plataformas y no solo que los reas estén pues, disponibles en un repositorio pero no se integren con las aulas. Y en esa misma línea pues, está el proyecto de creación de recursos educativos abiertos de la Junta de Extremadura. Es especialmente interesante porque está centrado en profesorado no universitario. ¿no? A veces, la verdad, que la mayoría de iniciativas REA, siempre o de educación abierta en general, se centran más en la parte de universidad y esto está centrado en todos los niveles que no sean universitarios. Se divide en dos líneas. Una de docentes CREA, o sea, los que se ven capacitados para utilizar las herramientas como y como Excel Learning y crear su REA. Y luego otra línea que es igual de interesante, que son profesores que aún no se ven capacitados y simplemente utilizan REAS creados por otros compañeros, los combinan, los adaptan y luego comparten la experiencia. Algo muy positivo que tiene esta, este programa es que todo, todo participante está mentorizado. Los mentores son profesores igual que ellos, que en el pasado ya directamente crearon REAS y ahora pues digamos que directamente comparten su experiencia. Lo bueno es que además también está reconocido profesionalmente para cada uno de los docentes. Y ya únicamente nos quedaría solamente el área número 5... Sí que sería la de colaboración internacional en ría de diferentes organismos y redes y bueno, como os comentábamos anteriormente, pues eh, los proyectos que os hemos ido diciendo son los que vamos colaborando a... Bueno, a veces un poco por separado, pero ahora empezamos a, a colaborar entre nosotros y a nivel internacional, pues hemos recopilado algunas redes como las que veis en pantalla, OpenOrgs de, de la Open Education Global, la European Network of Open Education Librarians de Spark Europe, también se están trabajando estos temas muy, muy, eh, con una dirección ahora muy clara, ¿no? Hacia, también porque está Spark, eh, Estados Unidos, ¿no? También. Eh, y está la dirección hacia la educación abierta. Y luego también desde la OER Dynamic Coalition de la UNESCO, con la cual también estamos colaborando. Finalmente hay un proyecto europeo, Erasmus Plus, de CRIS, Educación Digital para Situaciones de crisis que es también, bueno, es muy, muy reciente. Se colabora, colaboramos diferentes universidades. Eh, la que coordina es la Universidad de Osijek, son universidades, eh, universidades europeas, también eh, participa Alemania, la UB de España, Bulgaria y Croacia, y lo que se pretende es diagnosticar cuál es el uso real de recursos digitales y recursos educativos abiertos eh, con todo el fenómeno de la pandemia. Así que es verdad que se han hecho varios estudios sobre ello, pero se quiere ir como más allá y focalizarlo en lo que son los estudiantes, el foco de estudiantes de grado y de posgrado es lo que se está estudiando dentro de este proyecto y también los profesores a nivel de las facultades de ciencias de la información y documentación. Y bueno, estamos en ello, aún no tenemos mucho, no tenemos resultados preliminares que mostraros, pero bueno, creemos que en breve sí que os podremos comentar. Y finalmente, una panorámica de todo lo que hemos estado comentando hasta el momento, como podéis ver de forma muy, muy ilustrativa, las áreas que tienen mayor desarrollo serían la primera de desarrollar capacidades y la tercera de los eh, recursos educativos de calidad, inclusivos y accesibles, y eh, sin embargo las áreas 2 y 3 de política sobre todo y también la de sostenibilidad, pues las tenemos algo más débiles, ¿no? Pues aún queda, tiempo, camino para recorrer, para poder hacer que surjan más políticas. E institucionales y a nivel nacional y lo mismo también en el tema de la sostenibilidad. Eh, la asignatura más pendiente, a pesar de la anterior slide os decía que estábamos colaborando con algunas redes, a veces son de manera pues, bastante independiente porque nos interesa el tema o a nivel de alguna asociación, pero aún nos queda también poder colaborar más, ¿no? que son una de las lecciones aprendidas que comentabais anteriormente, el tema de poder colaborar para entre todos poder impulsar la educación abierta. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Ángel. Muy brevemente, nada que este resumen que hacemos aquí de, con los colores de un, de un semáforo representa pues, un poco la realidad de las iniciativas REA en España. Son iniciativas que están surgiendo de forma muy orgánica, de abajo hacia arriba, ¿no? porque hay más calidad en los REA y herramientas para crearlos que prácticamente políticas para sustentarlos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver el vaso medio lleno en ese punto, que quiere decir que todo paso que se dará se, estará basado en las necesidades reales de docentes y alumnos que trabajando en clase han visto la necesidad de utilizar estos recursos, por encima de otros intereses que pudieran venir de arriba a abajo. ¿no? Así que bueno, aunque queda mucho por recorrer, yo siento que estoy y estoy seguro que estamos en la dirección más correcta. Muchas gracias por mi parte. Bien. Sí, Muchísimas gracias. Si hay ¿Alguna pregunta? Lo dejamos A aquí todos. Claro. Sí, la idea ahora que tenemos es poder intercambiar. También tenemos 15 participantes, así que quizás hayan algunas preguntas, comentarios o diálogos entre las tres experiencias. Eh, bueno, eh, queda, queda abierta un poco la, la conversación. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo alguna como para arrancar. Eh, lo, lo primero que les quería preguntar tanto a, los, a las compañeras de, de, de España como de Costa Rica, es eh, cómo fue la metodología para poder hacer toda esa, esta sistematización, tanto de lo que es en la recopilación de los, de los propios recursos, en el caso de, de... Dice Bea de Los Arcos, y podemos dejar de compartir pantalla y nos vemos todos. Bien, entonces eh, les decía... ¿Cómo fue ese proceso de, de, de recuperación digamos, de las experiencias? Por un lado, ¿cómo, cómo llegaron a, a, a, a hacer algo que, que realmente tiene un, digamos, un impacto muy fuerte? Porque es visualizar, incluso hasta categorizar y dimensionar el alcance de las experiencias en relación a las diferentes áreas de las recomendaciones de UNESCO. Y en segundo lugar, en el caso de, de, de las compañeras de de unir esta cuestión de, de, de, de sistematizar este, lo que hay disponible. ¿no? Eh, en ambos casos implica una metodología y sería bueno transparentarla. Y en el caso de las compañeras colegas de, de Uruguay, de la UDELAR, de la, la pregunta es, eh, ¿dónde está lo abierto en, en las prácticas de, de Universidad Digital, eh, de, del proyecto particularmente? Eh, tanto en lo que son las... las, las, las este, las comunidades, como también en, en lo que es el podcast. no Bueno, así que, no sé, ¿se organizan? ¿Cómo arrancamos? Las últimas seremos las primeras. Bueno, dale. <risa> Simplemente eh, comentando sobre, sobre tu consulta específicamente. Creo que no lo mencionamos, o no recuerdo si lo mencionamos durante la presentación, pero eh, todo lo que es... Eh, las instancias de formación del, del proyecto son abiertas, es decir, eh, todos los cursos tienen todos sus, que están ubicados en el, en el entorno virtual de aprendizaje de la UDELAR tienen todo su material y sus contenidos abiertos a, a cualquiera que quiera acercarse y eh, leer, si bien no puede interactuar directamente con, con lo que está allí, porque no es parte del entorno virtual, pero puede este, visualizar todo lo que ocurrió en cada una de esas dos. Esas dos instancias. Eso con relación al, al aspecto de los cursos. Como decíamos, en lo que, en lo que tiene que ver con el trabajo de, de los podcasts, todo el material también es abierto, está alojado en, en nuestra página web, y todos los, este el, el material, el, las herramientas con las que se, se trabajó para lograr esos podcasts, son, este, son herramientas abiertas. Todo esto obviamente va en, va en sintonía con todo lo que son las, las políticas que al menos desde este bastión, así lo voy a llamar, desde, desde este bastión eh, de, de educación abierta y de herramientas abiertas y de software libre que continúa siendo el, el programa de entornos virtuales de aprendizaje, este, y en particular el Departamento de Apoyo Técnico Académico, eh, el espíritu es de eh, trabajar con, con herramientas con herramientas abiertas. Y bueno, y todos los intercambios de la comunidad, en las instancias o sea, cuando hacemos instancias este, eh, para compartir, eh, también son, son instancias este, que, se, que se trabajan en, en formatos abiertos, y bueno, esperamos que todo lo que viene con los podcasts, que tiene mucho que ver con eh, recuperar y documentar el, el trabajo del proyecto, se, obviamente va a seguir siendo, siendo abierto al, al trabajo en la comunidad. Mariana, no sé si querés aportar algo más. Sí, sumando otra reflexión, creo que hay un tema también de cuál es la actitud detrás de lo abierto, que también es algo que uno lo aprende y se va apropiando, ¿no? Eh, la primera es la noción de abrir, abrirme a los demás, mostrando mis, mis creaciones y también abrir mis dudas, mis problemas. Eso es un tema de pudor también, ¿no? Que es, es sano perderlo, en este sentido. El, eh, generalmente el, el académico está acostumbrado a compartir este, sus investigaciones, pero el aula generalmente se comparte con, con muy poquitos, ¿no? No, no, no hay mucho hábito de un aula abierta. Eh, entonces esa, esa actitud de apertura a compartir la duda, a compartir... Este, lo, que no, lo que no sé, lo que necesito preguntar, lo que necesitamos crear entre todos, me parece que también es importante, porque más allá de que existan los, los andamiajes formales de, y las, los lineamientos institucionales de qué es algo abierto, si yo no me lo apropio, si no lo entiendo, si no me siento cómodo moviéndome en, en ese espacio abierto, bueno, tal vez está allí y no lo voy a utilizar. Entonces, me, me parece interesante esta, estos eh, espacios de de compartir donde la práctica de la apertura es una apertura también al diálogo, ¿no? y a mostrarse vulnerable ante las circunstancias de enseñanza que estábamos viviendo, y, que, y a una profesión que tiene muchos costados vulnerables, eh, en, todo, en toda situación, no solo en pandemia. Sí, yo quería agregar, como parte también del equipo, de la idea de lo que es investigación abierta, ¿no? o sea, como todos estos procesos, forman parte de un proyecto de investigación sobre la práctica, un proyecto de investigación-acción, un poco recuperando la experiencia de, de praxis, esto de pensar comunidades de prácticas abiertas en el marco de procesos de investigación-acción que son investigación abierta, o sea, todo lo que es la recuperación del proceso de, en los podcasts, por ejemplo, es mostrar todo el proceso de investigación y abrirlo, ¿no? este, desde incluso los procesos de reflexión, los espirales reflexivos sobre la práctica. Bueno, entonces ahora... Este, vamos por las compas de, okay. de Costa Rica. Dale. Bueno, un poco contarles cómo fue que se trabajó. Eh, lo primero es decirles que este trabajo fue necesario hacerlo en tiempo récord, ¿verdad? Porque este, se suspendieron las clases y lo que se dio fue un periodo bastante corto, fueron un par de semanas para tener este, los aportes, ¿no? Entonces, eh, nosotros utilizamos... Eh, no sé, probablemente ustedes recuerdan cuando fue el famoso curso Oportunidad que se dio a nivel latinoamericano. Ahí habíamos recopilado ya algunos, algunos materiales que nos fueron muy útiles, como eh, las tablas de valoración para poder valorar los REA que se encontraban, por ejemplo. Entonces, a partir de algunos de estos materiales, creamos nuestro propio, nuestra propia escala para poder. Valorar y definir qué sí y qué no. Este, trabajamos desde diferentes áreas del saber y a partir de los planes de estudio del Ministerio de Educación. Porque inicialmente pues, la solicitud fue que fuera de utilidad para nuestros docentes. ¿no? Entonces eh, partimos de los programas de estudio nacional que están disponibles eh, en la red. Y a partir de ahí empezamos a buscar materiales. Es importante considerar que obviamente se vio sesgado por lo que cada quien pudo encontrar, porque, o sea, probablemente este, otras personas habrían encontrado otros materiales, ¿no? Eso, pues, evidentemente es inevitable, ¿no? Entonces, este, fueron eh, seleccionados y pre... Eh, preseleccionados, digamos, ¿no? Y se fue armando, cada una de las personas que iba buscando iba armando su eh, primer versión del compendio según las materias en las que estaba trabajando y a partir de ahí ya se hizo entonces una revisión de cada uno de los preseleccionados, por así decirlo, a ver quiénes quedaban en la versión final, nos encontramos, por ejemplo, materiales que este, podían ser utilizados tanto en niveles de primaria como en niveles de secundaria, porque tenían niveles dentro de ellos mismos y entonces pues quedaron en las dos partes, por ejemplo. Y eso también fue, fue interesante porque de pronto este, uno diría, no, este. Este tema es un tema que se ve en todos los niveles, sí, pero como está tratado en el recurso que se escogió, no se puede usar para niveles muy, eh, de, qué sé yo, de primaria, por ejemplo, porque no está explicado muy elevado, etcétera. Entonces todo eso se revisó a partir de este, estas, estas eh, listas de cotejo que fuimos, que fuimos elaborando. Y este, ahí en el chat este, les... Les acabo de compartir el enlace directamente al compendio por si alguno lo quiere, lo quiere ver o se lo puede pasar a alguien que lo ocupe. Perfecto, está compartido en abierto y respecto a la pregunta que nos hacen de las licencias, nosotros usamos licencias Creative Commons. Aquí en el país hay una que está reconocida, pero este, hay todo un trabajo que se está realizando dentro de la universidad para el tema de las licencias abiertas. Es un proceso en el que todavía se está... Se está trabajando porque sí se han usado recursos abiertos en diferentes, en diferentes momentos, en diferentes cursos y en diferentes materiales. Mildred es una autora que ha usado recursos abiertos en sus materiales y este son libros de texto que los estudiantes reciben y que contienen recursos educativos abiertos a los que ellos pueden acceder ya sea como imágenes o incluso por medio de códigos QR insertos dentro de las unidades didácticas y que ellos los pueden utilizar. Entonces, eh, sí las usamos, sí los mantenemos, pero dentro de la universidad hay todavía todo un trabajo eh, que se está realizando con diferentes, eh, con diferentes actores, porque la universidad está a la distancia, se caracteriza dentro eh, de sus pautas que el estudiante recibe los materiales cuando se matricula. Eso quiere decir que si hay un libro, el libro se elabora dentro de la universidad, en su mayoría, y se le proporciona al estudiante. Entonces, hay todo un camino que recorrer para que las licencias estén todas completamente bien reconocidas y no tengamos ningún problema. Aunque hay algo ya a nivel nacional dentro de la universidad, todavía no tenemos el camino para llegar hasta ahí y en eso estamos trabajando. El nuevo forma parte de este trabajo. Espero, creo yo, todo lo que anoté. No ver, me deja por fuera. gracias Ana, no sé si Milo quiere agregar algo o si, o si no, vamos a continuar. No, no, con los... Ana lo hizo muy completo, exacto, <risa> eran cuatro personas en el nodo de forma inicial que trabajó en este compendio, entonces en el tiempo récord cuatro personas, dos semanas elaborando el compendio, gracias a Dios con, con las iniciativas y el trabajo realizado este año el nodo ha crecido, ¿verdad? Ahora hay representación de las diferentes escuelas y otras dependencias de la UNED, pero bueno, aquí seguimos adelante. Muy bien, fuerza. Gemma, Ángel. Pues, metodología. Bueno, de parte, de parte, ¿Cómo fue? Aparte de metodología, lo, lo querría contar un poco a la experiencia de, de Extremadura, que es la más representativa. Pero bueno, comentar que transversalmente siempre tiene que haber una fase de, de escuchar al docente en todo lo que necesite para nosotros es la clave. O sea, todo lo que nosotros estamos muy en contacto con todos los docentes de la región, tenemos herramientas de comunicación muy potentes y la idea es que todo paso que demos eh, esté basado en, en lo que ellos vayan diciendo, porque son los verdaderos protagonistas de, de este cambio ¿no? Digamos, educativo. ¿no? En base a esta escucha, el primer paso, por supuesto, siempre es, un, por nuestra parte, un paso tecnológico, porque nosotros queremos docentes creadores, ¿no? Queremos crear los docentes, los que creen esos REA, ¿no? Entonces, directamente ahí fue pues, la inversión en tener una herramienta de creación sencilla, acompañada de planes de formación, por supuesto, ningún docente ¿Qué? tiene que no haber aprendido. Y luego también pues la herramienta más tipo plataforma para que esos REA se puedan compartir en clase, porque al final un docente que crea recursos educativos, su objetivo principal siempre va a ser utilizarlos en clase, es un material activo, no, no es un material divulgativo, ¿no? Luego, en cuanto fuimos teniendo un número amplio, pues sí que fue necesario una organización y filtrado a través de repositorios. Nuestra organización fue muy sencilla, ¿no? Nos basamos básicamente en las áreas, ámbitos y materias del currículo español, ¿no? Las que son bastante habituales y replicadas en otros países, con matemáticas, lengua, ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya digamos que tenemos la base hecha y es eh, echarla a rodar y que llegue muy, muy lejos, ¿no? Nosotros creemos muchísimo ¿no? en la parte de comunidad de aprendizaje. Eso hizo, por ejemplo, que toda herramienta que teníamos era vital que fuera colaborativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no permita solamente a un docente crear un recurso, sino que un recurso se pueda crear entre varios docentes a la vez. Docentes especialmente de diferentes centros. Porque por desgracia muchas veces nos encontrábamos que los docentes que creaban recursos no eran especialmente populares en su centro. Nosotros pensábamos que como hacía cosas tan buenas, en su centro estaría muy reconocido. Pero cuando llegabas al centro veías que, que no, que no lo estaba. Sin embargo, ayudándole con esta comunidad de aprendizaje, le ponías en contacto con profesores de muchos más centros y de, y de verdad se sentía en algo activo y que de verdad estaba cambiando eh, las cosas. Y luego finalmente, hilando con la pregunta que me ha parecido leer en el chat ¿no? sobre sobre las, lo que es el licenciamiento de Creative Commons. Bueno, pues comentar que creemos mucho en las licencias Creative Commons y creemos que son muy fundamentales para todo lo que son recursos educativos abiertos. De hecho, desde Extremadura estamos en contacto habitual con Creative Commons a través de Cable Green, que esta parte está en la UNESCO Dynamic Coalition y preguntaba por problemas, ¿no? Pues mmm, nosotros apostamos por la licencia CC BY-SA, que es la de reconocimiento compartir igual y hay que reconocer que algún problema hemos tenido, porque hay gente que no le gusta que apostemos por esta licencia y que no incluyamos la variable de la parte no comercial, porque el BY-SA permitiría, por ejemplo, coger cualquier recurso educativo abierto y sacar un rédito económico del mismo, ¿no? Siempre, por supuesto, citando a la, a la, a la, al autor en algunos términos, ¿no? Nosotros no tenemos miedo para nada en eso, porque creemos que si pusiéramos la parte económica limitaríamos más que abriríamos realmente todo. Porque, por ejemplo, eh, nos estamos encontrando ya mucho que muchos docentes utilizan nuestros recursos para hacer formaciones sobre REA en otras regiones, incluso en otros países. Si pusiéramos la parte de no comercial, estaríamos impidiendo que, por ejemplo, cobraran por esa ponencia. Cuando es una ponencia que a lo mejor es una ponencia que a esa persona le ocupa mucho tiempo. Así que creemos al 100% en la parte abierta, seguimos defendiendo, apostamos por la licencia que creemos que es la más libre y la más justa para los creadores de REA, que es la ECC by SA, y a su vez mantenemos un contacto directo y amplio con la Fundación de Creative Commons, porque justo además ahora en España eh, está cerca de crearse una oficina de propiedad intelectual, y queremos que tenga presencia toda, todo esto de las licencias, y para eso pues es importante tener la fuerza de la Fundación de Creative Commons, que es un organismo pues muy reconocido a nivel mundial. ¿Gena? Hola, sí. bueno pues eh, para añadir lo que comentaba mi compañera, yo me baso, eh, mis áreas de expertise son más los repositorios y la parte de las políticas es lo que os puedo aportar más cosas, entonces pues también comentar esto que sí que es verdad que cuando he explicado la parte de las políticas he dicho que una de las claves de éxito había sido que era la institución, ¿no? las partes dirigentes, bottom up, las que habían impulsado todo en sus estrategias institucionales, pero también se me ha olvidado comentar que, por ejemplo, por lo que respecta a la política de, de la UOC, ha sido un proceso participativo. Eh, concretamente, en la Semana de la Educación Abierta, en octubre, se abrió el proceso a, a toda la comunidad, docente, investigadora, estudiantes, eh, para que pudieran eh, opinar y para que pudieran que pudieran optimizar como querían su política, para que se sintieran integrantes y que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. O sea que aunque sea una política que haya sido promovida, pues, en este caso por un vicerrectorado de globalización, sí que se ha hecho un proceso participativo para que todo el mundo pues, tuviera la palabra. ¿no? Y, y bueno, pues que en el fondo va a repercutir en las personas, no en la academia. Esto por un lado, y por el lado también de los repositorios, también comentar que ha sido... Eh, se trabaja mucho con docentes, bibliotecarios, equipos de pedagogos, también eh, una figura de técnico que empieza a ver en los equipos, ¿no? también para recomendar qué herramientas pueden ser más adecuadas para llegar a un objetivo eh, pedagógico o para un objetivo de aprendizaje. Entonces sí que ha sido también un, un trabajo multidisciplinario ¿no? de, de diferentes unidades dentro de, las, de la institución. ¿no? Eh, en este sentido también comentaros, que las colecciones de, de recursos educativos en los repositorios institucionales, bueno, pues han nacido porque ya, ya existía el repositorio institucional, entonces se ha aprovechado que ya había una plataforma para volcar y compartir aquí los, los recursos, pero... Eh, también hay que decir que no siempre los metadatos están preparados, hay que ir optimizándolos, hay que ir introduciendo cada vez más metadatos educativos para que sea fácil o pertinente recuperar esta información por parte de, de, de profesor y del profesor y del alumno. Entonces estamos trabajando en... El, en esto concretamente ahora, ¿no? En los sistemas de metadatos y en los sistemas de interoperatividad, por lo que respecta a los repositorios, lo que respecta a las políticas, pues también lo que he comentado. No sé si me dijo alguna cosa, creo que también en lo de las editoriales que comentábamos anteriormente, el tema este de la licencia también es un poco problemático a veces, ¿no? Porque se tiene el miedo de, de compartir el tema comercial, que se si pueden hacer otra va, derivada de, de, pues de mi material. Entonces en estos repositorios normalmente se recomiendan dos, tres licencias aunque están todas disponibles y es el propio autor quien acaba poniendo la licencia, pero sí que es verdad que a veces, para depende de qué tipo de material, se utiliza la más restrictiva. Ahora se están haciendo bueno, campañas de concienciación para que cada vez pues sean más abiertos estos recursos para que se puedan readaptar a diferentes contextos educativos ¿no? pues lo que comentábamos antes y bueno hasta bien. aquí bueno muchísimas gracias algún otro comentario aportes resonancias ahí la vea levanta la mano muy bien <risa> no estaba pensando no sé si lo voy a decir o no lo voy a decir pero pero ya que tenemos un par de minutos, me voy a lanzar. Um, simplemente un comentario. Y es que cuando hablamos del tema de calidad y, y en vuestras ponencias en de una manera u otra lo, lo habéis mencionado, a mí siempre me entra un poco de urticaria. Cuando, cuando hablamos de calidad sin realmente definir lo que, es, lo que se entiende por calidad y siempre solo hacemos un checklist. no Y si esto funciona, esto funciona, esto funciona. Olvidándonos un poco... In, Tampoco quiero decir que lo, que, que lo hayáis hecho, ¿eh? pero simplemente me, eh, lo de la urticaria digo que me entra porque casi nos olvidamos de, de confiar en el docente mismo, que sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere y sabe lo que necesita. ¿no? El, yo, yo siempre pienso que en ese sentido eh, decirle a alguien, eh, o sea, tú sabes lo, lo, lo, lo que quieres hacer en tu clase, tú conoces a, a tus estudiantes mejor mejor que cualquier que cualquier otra persona. Entonces sabes lo que lo que puedes utilizar o lo que te va a servir mejor, lo que tienes que adaptar. ¿Cuántas veces buscamos un recurso online pensando es que voy a encontrar ya la clase hecha exactamente como la quiero? Y después eso, o sea, realmente nunca ocurre. O sea, tú buscas una cierta inspiración. A lo mejor encuentras pues una imagen, un recurso que siempre vas a cambiar a la hora de a la hora de utilizarlo en clase. Y entonces por eso digo que, que, sin meternos totalmente en el tema, porque imagino que vosotros tenéis también vos, vuestros, vuestras razones para, ver, para hablar así de, de, de la calidad, pero, pero no nos olvidemos de eso, de tener realmente confianza en el docente, que, que realmente saben lo que quieren y saben lo que necesitan y saben lo que pueden hacer en su clase, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente de acuerdo, Bea. El, el, el asunto es... Eh cómo equilibrar esos procesos entre lo que es el, el trabajo directo de aula, digamos, con eh, eh, las cuestiones de las descripciones de los propios recursos, y, y, y, y cómo, cómo, este, cómo expresarlos, cómo dar cuenta de, de, de, de, de, si, de, de cómo son, vamos a decir. ¿no? Pero fíjate... Pero ahí hay una distancia entre, eh, entre que el, esa calidad sea un control para no publicar en un repositorio, por ejemplo, ¿no? Y ahí es el, el gran punto <ríe> ya... que ahí yo coincido contigo en la cuestión de la confianza, ¿no? Que es la confianza técnica. Pero, pero sí bueno, me... esto es una discusión. Sí, pero sigamos viendo <ríe> lo mismo. O sea, yo creo que sería más importante, por ejemplo, a las compañeras de Costa Rica, yo... Eh, lo, que, lo que os diría, por ejemplo, es intentar crear un, un foro realmente con, de toda la gente que, que ha utilizado esos recursos que vosotros eh, habéis compartido, porque ya habéis hecho el acribo, el, el trabajo inicial de, de buscar todos estos recursos, pero, pero como, como vosotras mismas dijisteis, hay cuatro. O sea, ¿cuántos profesores hay en Costa Rica y cuántos profesores se han puesto a buscar recursos online durante la pandemia? ¿no? Entonces, abrir un poco más ese aprovechar ese espacio y esa práctica que vosotros habéis iniciado un poco pues para, para crear ese foro donde que la comunicación sea de, de ti para mí, de mí y de mí y de yo para ti. O sea, que, que vaya lo de, en los dos sentidos. Porque por qué no, por ejemplo, abrir, abrir esa, ese, ese compendio que tenéis a, a, pues a, a sugerencias de los profesores, por ejemplo, y decirle no ya solo con un checklist, sino lo más difícil todavía, que es en lo que fallan todos los repositorios, es ¿y cómo has utilizado esta, esta, este recurso ¿Y, y cómo te funcionó, cómo, te, cómo no te funcionó. Pero claro, eso ya tiene tela marinera. ¿eh? Pero... Yo creo Seriana, que Ana, una, una mano levantada de Marcela y estamos okay. en 14.27. 27 eh, yo... ¿Tengo que cumplir pero, mi rol aquí? Sí. Ah, ya lo dije. Así, que... Así no, también es lo que me para Ahora tenemos calle. un poquito más. El... Creo que eh, Colin tenía una pregunta previa a la mía. Un comentario, dale, bueno, dale. ¿sí, no? Y bueno, no, era, era... Y pues ahí vamos a ver, ¿no? Hola. No era, no era una pregunta, era por simplemente eh, decir que no estoy de acuerdo, que la calidad es esencial, pero justamente en plan checklist o sea, yo no me creo que seamos capaces de controlar la calidad, pero sí sé que una, una cosa que está bloqueando en muchos sitios que yo veo, es que el señor ministro tiene que creer, tiene que pensar que hay control de calidad. Y entonces, casi cualquier cosa que hagamos donde estamos diciéndoles, sí, sí, obviamente estamos controlando la calidad, es lo que le va a permitir decir, vale, pues en lugar de ir a buscar una editorial privada donde hay que pagar los recursos, vamos a apostar para esto y se puede hacer porque la calidad va a ser igual o, o, o mejor, entonces es indispensable tener algún sistema, aunque no nos lo creamos realmente, yo no creo que el editor se crea tampoco que está haciendo un control de calidad cuando está metiendo a cuatro amigos que están mirando al libro que se va a publicar, ¿vale? pero no obstante el ministro está contento porque hay un control de calidad. Muy bien. Sí, <ríe> ah, el tema. Es que yo creo que, en, en línea, el último comentario que yo quería hacer en relación a esto este, es... Creo que se nos está olvidando poner a la mezcla el tema cultural. O sea, que las diferencias que tenemos no nada más son de idioma sino que... Me ha, bueno, primero que nada, agradecerles a todos por estar aquí, por sus contribuciones. Este, creo que poner en escenario lo que se están haciendo en nuestros países es sumamente importante y que las diferencias no son nada más de idiomas, sino que tenemos que tomar en cuenta otros elementos culturales que están completamente embebidos en nuestras culturas, como lo comentaba Mariana, que muchas veces los profesores se apropian de esos contenidos, les da un poco de pena mostrarlos al mundo, y eso nada más es la realidad en la que vivimos, entonces, qué maravilloso sería que pudiéramos hacer algo como lo que propone Bea, que es, pensaría yo, como el sentido común, es decir, es que, pero a veces los profesores necesitan que les demos el caminito muy específico, de decir, mira, paso uno, dos, tres, cuatro, este, pero quisiera ver si pudiéramos encontrar así como decimos un happy medium, decir, bueno, por aquí te puedes ir, pero lo puedes hacer tú solo. Este entonces yo creo que, que como para allá, vamos a mí también me saltó ese ese punto vea cuando lo vi de decir porque tenemos que continuar diciéndoles cómo hacer las cosas y el control de calidad cuando deberíamos de confiar en el profesor, pero también viéndolo del otro lado viviendo con ciertos docentes dicen es que yo no sé cómo hacerlo. Es. Entonces, como, una, como un balance entre esos dos, creo que sería lo correcto mínimo para, para empezar la conversación con muchos docentes, que también tocando un poco, un poco el punto que hacía Ángel referente a pues para quién son nuestros recursos. Este, de, de incluir a los estudiantes porque por qué nos detenemos nada más en el docente sino también en el estudiante que está absorbiendo esos contenidos debe de ser mucho más responsable de su aprendizaje que lo que lo es en nuestras comunidades latinoamericanas que tenemos todavía hoy en día los estudiantes sentados esperando a que les den la información este, pero bueno, yo nada más quería hacer ese comentario y agradecerles a todos. Y, este, y bueno, también resaltar esto: que no es nada más de diferencias de idiomas, sino de todos estos temas que definitivamente son mucho, culturas muy institucionales, Culturas internacionales, claro, culturas también nacionales, ¿no? este, culturas académicas eh, que van sí. transversalizando todas estas, estas cuestiones. Pero también se ve una riqueza este, muy grande en las, en las iniciativas, ¿no? O sea. Eh, se ve que hay mucha cosa también, mucho camino andado. Entonces, vayamos viendo Exacto. en esos equilibrios. Eh, bueno, creo que tenemos que ir cerrando. Estamos en hora. Eh, sí, agradecerles este, habernos encontrado desde tantos lugares para celebrar juntos y juntas esta, esta educación abierta, que es nuestro, nuestro tema, nuestra, que nos ocupa tanto en, en términos de emociones, de de prácticas, de acciones. Este. Así que bueno, un placer ver a las compañeras y espero que nos podamos ver pronto en 4D. Ay, sí, compartiendo compartiendo <risa> el, el post-Congreso. Post bueno, un placer. Sí. Nos vemos. Muchísimas gracias, bueno, Virginia. Gracias, gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.